Aquí se puede apreciar la humedad y el daño que ha generado la filtración en el techo alrededor del domo. Este es el producto que se utilizará para sellar la fuga del domo, se trata de un sellador de 100% silicón de la marca Sista, dice que el sello puede durar hasta 50 años, cuenta con las instrucciones y características en la etiqueta. Se gira la tapa y se corta el sello para poder usarlo. Hay que tener cuidado al cortarlo. Se coloca la tapa nuevamente y está listo para usarse. El cartucho se coloca en una pistola calafateadora. ¿Qué nombre usan en tu país para esta herramienta? El funcionamiento de la pistola es sencillo. En la posición horizontal puedes jalar libremente la guía de metal para liberar el espacio y poder introducir o retirar el cartucho. En la posición vertical se hace uso del gatillo y se comenzará a presionar el cartucho aplicando el sellador. Se comienza por limpiar el área donde se aplicará el sellador. En este caso se trata de la unión entre el domo y el marco de aluminio del mismo. Te recomiendo que pruebes con un poco de agua el lugar exacto en donde ocurre la filtración. Ya con el cartucho puesto y la guía en posición vertical se puede aplicar el sellador de silicón. Asegúrate que no quede ningún espacio sin silicón en donde ocurre la filtración. En este caso, se cubrió todo el cuadro del domo. Usaré una espátula para asegurarme de que el silicón cubra perfectamente la superficie. Sin embargo es mucho más fácil con un guante de plástico y usar tu dedo índice o pulgar. Usé la espátula porque no disponía en ese momento del guante de plástico. La improvisación es muy importante. Este tipo de trabajos debe hacerse rápido porque al silicón le toma menos de 5 minutos fraguar. Cuando se tienen problemas de filtraciones, es muy importante primero determinar de dónde viene la filtración. En este caso se pensó que era el techo, sin embargo resultó ser el sello del domo que se arruinó con el tiempo. Una vez que se determina cuál es la fuente de la filtración, procura utilizar métodos y materiales de calidad para arreglarlo. Así te olvidas de nuevas filtraciones durante un muy largo tiempo. Ojalá te haya sido útil, nos vemos en un próximo video, hasta entonces, cambie fuera.